Buenas tardes, Puerto Rico. Hoy un nuevo comienzo de semana y una nueva oportunidad de ganar con Lotería Electrónica. Espero que hayan pasado un excelente fin de semana. Soy Madeline Ortiz y estaré con ustedes hoy lunes 7 de noviembre de 2022 para presentar los sorteos de Wild Ball Pega 2, Pega 3 y Pega 4 de Lotería Electrónica. Los sorteos serán certificados por la auditora María Ocasio, de la firma de auditores Aquino de Córdoba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 Y supervisados por el personal de seguridad de Lotería Electrónica, presente siempre aquí en el estudio. Y todos están hablando de la nueva cifra billonaria que tiene esta noche el Powerball. 1.900 millones de dólares. Es la primera vez que vemos una cifra de esta magnitud. Es la más grande en la historia del Powerball. Y hoy tú podrías ser el afortunado de ganar este increíble premio. Y seguimos celebrando. Tuvimos también tres ganadores de premios secundarios de Powerball en el sorteo del pasado sábado 5 de noviembre se fueron 150 mil dólares en una jugada automática de Power Play el boleto fue vendido en Experimental Service Station y Mini Market de Corozal, otros dos premios secundarios, uno de 50 mil dólares con jugada automática de Double Play fueron vendidos en Colmado Nieves en Bayamón y Junito Service Station en Calle. Para hoy lunes Loto Cash tiene un premio de 500 mil dólares son buenísimos también y la doble revancha tiene 270 mil dólares sal a jugar y no pierdas la oportunidad de ser el próximo ganador recuerda también bajar el app de lotería electrónica para que te mantengas al día ¿qué pasaría si pudieras cambiar un numerito en tu vida?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 Pide tu jugada de Wild Ball para que tengas más oportunidades de ganar premios secundarios. Ahora damos comienzo al sorteo de Wild Ball para la tarde de hoy. Mucha suerte a los que ya lo están utilizando en su jugada. El número ganador es el 3. El número ganador de Wild Ball en la tarde de hoy es el número 3. Ahora damos inicio al sorteo del Pega 2. Mucha suerte a ese boleto en mano. El número ganador de Pega 2 comienza... Con el 6, segundo número. Es el 9, el número ganador de Pega 2. Es el 6, 9. Repito, el número ganador de Pega 2 en la tarde de hoy es el 69. Ahora pasamos al Pega 3. Muchísima suerte familia. El número ganador de Pega 3 comienza con el 4. Segundo número, 2. Tercer número Repite el 2 El número ganador de Pega 3 es el 422 Repito, el número ganador de Pega 3 en la tarde de hoy es el 422 Y ahora concluimos con el Pega 4 Mucha suerte Puerto Rico ¿Cuál fue su número de la suerte? ¿Cuál jugó? El número ganador comienza Con el 7 Segundo número 2 Tercer número 9 Último número del Pega 4 Es el 2 El número ganador de Pega 4 Es el 7292